Un joven señalado como responsable de despojar de una pasola a una mujer, hecho ocurrido en el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, niega las imputaciones en su contra. ¿Me acusan del despojo de una pasola a una joven? Me acusan de una pasola, pero yo no sé de esa pasola que me acusan. ¿Cómo sale el video? Yo dije que yo salgo un video, porque yo fui a la suerte, hombre, un vestido a la novia mía, pero yo no sé de eso. Ah, compré un vestido Y que todo he una parte. Sí, pero no había mil ¿Ha caído preso otra vez? No ¿Por qué te traigo? Por un video ¿Cuándo he visto? La Cámona Para NTN Su noticiero regional Giovanni Paulino